Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te quiero contar y te quiero decir que admiro a los seres humanos. La admiración es un lindo sentimiento. Nace directamente desde el corazón. Mis letras seguramente volarán junto con el viento. Ese viento que sople y te llene de ilusión. Admiro a los seres humanos. Da igual su raza, sexo, o distinción, americanos, asiáticos, europeos o africanos, todos empujamos hacia una misma dirección. Admiro a los sanitarios por toda su gran labor, admiro a empleados varios, esos que a diario trabajan con honor. Admiro a las mujeres y a los hombres, seres que buscan un mundo mejor, Quizás nunca sabré sus nombres, pero siento sus pálpitos en mi corazón. Admiro a mi mamá, mi madre es la mejor, también a mi papá, por ser un gran señor. Admiro a mis padres y tíos, admiro también a mi abuelita, ¿Cómo voy a olvidarme de mis primos ni de mi tía Carmita. Admiro a los seres humanos, a los seres marcianos aún no los he conocido. Admiro a todos los ecuatorianos, porque este poeta allí ha nacido. Admiro a los seres humanos, pero sobre todo admiro a su creador. A él elevo mis manos y te envío este mensaje de amor.